Evaristo Antonio Peralta, al ser cuestionado, alegó que la intención de él siempre ha sido cuidar de ella, por lo que entiende que su expareja le está mintiendo a las autoridades. Yo siempre me la, la he ido a buscar. Oye, siempre la, la ido a buscar a ella. que ella ha estado tomando y yo voy a buscar con el hijo mío para que no le pase nada a ella, porque el hijo mío va a subir lo que tiene son 10 años. Y nunca le he puesto la manos o a esa señora, ya lo sabe. Me, ella está mintiendo. Pero ¿y eso de que ustedes están separados? Que usted claro que sí. Ella, ella sabe que ella me mandó a buscar a mi casa, ve, y yo lo que voy a, ayudarle a ella a fregar y a, a hacer de todo ella, y ella lo sabe, que eso es mentira tuya. Por Porque yo no miento. Mi lado, es, bueno? Yo no, es, pre la bebiendo pregúntale, viendo solo hizo el duro por ahí, que yo voy al otro día de esta al otro día, va a como a la 1 de la noche. Y yo me voy para allá con mi hijo. Y, y Dios, o sea, no y Dios era, sabe, no, me puedo caer muertecito aquí y yo no hablo mentira. No, no, mentiras no, no, mentira, no. Usted lo sabe, que el hijo mío estaba ahí también, y el niño no miente. Y, y me hijo un no miente, y usted lo sabe, que me da pique contigo. Inocente, y no, que te lo... Yo soy inocente y Dios está arriba ahí, que Dios no come corazones, y él lo sabe, señor, que Dios no come corazones. Para NTN, tu noticiero regional, Jenny Francisco.